Hola amigo Craniano, Craniana ¿cómo están? Pues aquí estamos otra vez, el sí, tema de hoy es en lo que sea que tú seas experto, alguna vez tuviste que empezar desde cero Pues sí, nadie más está viendo ¿no? Me ha tocado ver a muchos que se sienten acá súper chiles ¿no? Y no se acuerdan que ellos también empezaron ¡Ese ¿no? es el meollo! En un toquín, nos tocó ver a a ah, un par de monillos que se estaban burlando de unos chavitos que apenas se habían subido y, y, y ah, sí, estaban empezando... Sí, sí, y... Hijos pues, de ¡Qué mal gusto! ¿no? Porque sí. pues, ellos ya parece que así empezaron, ¿no? Así es, mi niño, porque cualquier verdolaga algún día, pues, semilla. ¡Ay! ¡Qué <risa> te <risa> <tengo risa> de frase, Y además, fíjate que por ahí dice un dicho, siempre hay un culo más redondo. ¡Qué hermoso! hermosa, <risa> calita, chingada. Creo que lo que pasa es que a veces se nos olvida o no cómo empezamos y va acompañado también de que no hay humildad y compañerismo, ¿no? Porque cuando empezaste alguien también te apoyó, alguien también te dijo a lo mejor un tip y tú te conviertes en ese alguien y ya no, pues ya no sigues. ¿Se te olvida? Pues ¿Se así, te va? sí en vez de estar de pinche mamador, vuélvete maestro. También. Te enseña también. a quien te pregunte, a quien se te acerque. No estés queriendo acatarrar siendo la verdolaga. Pero eso creo que también te es un poco de inseguridad, ¿no? Sí, Pues claro, pues todo eso siempre está fundamentado en sus, en sus pinches traumas personales que todos tenemos. Además, que hay gente que lo resuelve y hay gente que no. Que se o está sea, toda su pinche vida repartiendo mierda por aquí y por allá. Pero imagínate, si así se portan afuera, ¿cómo se sentirán por dentro? No. Ahí es donde dices, híjole. La cañón. Si eres así, puta, el infierno que debes estar viviendo adentro. Y es por eso, niño niña cananiana que nos ves, queríamos hablar de este pedo. Porque en el verdad, tío. este... Te falta a México salir de ese rollo, cara. en vez de estar ahí sobajando y, y este... O enseñar, al que sabe que enseñe, eh, a que le aplaudan, pues en vez de hacer así, comparta. Sí, compartir, no competir, ¿no? Exacto. O sea, pues... el que compite no está no está en el riel en adecuado. De hecho, <risa> los más grandes músicos que yo he visto son gente bien humilde. Sí, Ronnie sí. James Dio llegaba y se paraba y te saludaba como, como cualquier persona. Y hay gente aquí en México que dices, híjole. Sí, no manches que se suben un pinche ladrillo y sí, sí, sí, sí. ya les dio el vértigo. Sí, hay mucho ego y el ego no es bueno. No, nada, sí lo no es, es, pero bien encauzado y en cierta y patida, medida. ¿no? Pero eso de andar repartiendo, como mal. dices, cuando no les cabe, pues... Patina. No, no, ya no dije eso. Caro. Yo si no les cabe, ni <risa> lento. ¡Ah! Escriban sus tus comentarios. Sí, porque si no, si no pa que eh, interactuemos, para que sepamos qué piensan. Bien, bueno, malo, no importa, no nos enojamos bien. Eh, pinche ¿eh? eh, gracias, que luego que, que se ve que se saca de mocos. <risa> sí, sí, comenten, niños, porque pues ese es el telefón, al ratito se descontestando y que echemos desmadre juntos. Y bueno, pues denos muchos likes, muchos likes porque este pues de eso necesitamos algo. ¿no? ¿Ah? Ya sabes, déjanos tus comentarios Visita www.cranion.com.mx Y nos vemos en la que sigue Pórtate mal, cuídate bien Nosotros somos Cranion El poder del rock y nos vemos en la que sigue Ese niño está Viviendo la oscuridad El resultado carnal De la banalidad Las alcantarilla jugar. Desvive su pan, la droga para escapar, rechazo su realidad, rechazo su realidad.